Corremos, paremos, seguimos, vivimos, saltamos, volamos, esa es la vida que hay enfrente. Cambia, sueña, avanza, no te rindas, el final alcanza, sin parar hasta enfrentar a... Los contrincantes que hay enfrente Mira al horizonte, sé fuerte Impulsate en tu mente Corre más A los contrincantes que hay enfrente Mira al horizonte, sé fuerte Impulsate en tu mente Corre más Seguimos, resentimos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 esta canción tiene su razón. Son ustedes para que sigan luchando. Contra. Los contrincantes que hay enfrente, mira el horizonte, sé fuerte, impulsate en tu mente. Contrincantes que hay enfrente, mira el horizonte, sé fuerte, impulsa en tu mente, corre más. Los contrincantes que hay enfrente, mira el horizonte, sé fuerte, impulsate en tu mente, corre más.